Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Bien, a propósito del tema que conversábamos y de todo lo que estamos viviendo a nivel de políticas gubernamentales, iniciativas del gobierno del cambio, del llamado gobierno del cambio, y vemos las diferentes iniciativas de los partidos políticos en torno a procesos electorales para el 2024 que hay que destacar que han hecho caso omiso al llamado que hiciera la junta central electoral ya vemos las vallas en diferentes puntos del país creo que es un irrespeto en todo el sentido de la palabra a los ciudadanos señores deberían de dejar descansar un poco al pueblo deberían dejarnos de descansar de todos estos temas de campaña por lo menos dos años por lo menos dos años o sea no bien sale un gobierno, no bien sale una gestión y ya tenemos a los partidos, a los posibles eh, precandidatos o candidatos en las calles, prometiendo y haciendo eh, lo que sabemos que se hace en nuestro país cuando hay eh, procesos electorales. A raíz de esto, hemos visto a un Abel Martínez muy eufórico, asumiendo muchas posiciones sobre temas de interés nacional, eh, con un, con, un, con un nivel de, de empoderamiento Que a veces hasta nos sorprende Ese Abel Martínez que fue presidente en el Congreso Ese Abel Martínez que fue parte de muchos de los proyectos que se aprobaron Cuando Odebrecht Ese mismo Y otras tantas que podríamos nosotros destacar Sin hablar de un Domínguez Brito Ese que quemó la gorra de la corrupción Ese que se quedó callado cuando en su partido se impuso a un candidato que todos ellos sabían que no iba para ningún lado, pero como su jefe y llamado líder del PLD, Danilo Medina, les impuso al señor Gonzalo, todos se hicieron de lado, de manera sumisa. Quien más o menos habló un poquito en ese momento, si ustedes eh, no recuerdan, fue Pared Pérez que se molestó, se incomodó un poco por cómo se dieron las cosas, pero los demás, todos esos que vemos hablando y hoy haciendo campaña, la misma Margarita, que se echó de lado y prefirió ser vice, y hoy está siendo precandidata, amado. Entonces, ante todo esto... Cuando recordamos un poquito del panorama del pasado proceso electoral, tanto interno de los partidos como el proceso propiamente de elecciones, y vemos lo que ya se está empezando a dar, y vemos los discursos asumidos por esos ex candidatos o precandidatos, y vemos también a un presidente de partido promover algunos aspectos de la organización y hacer comentarios como los que están ahí en las imágenes, muchachos. Eh, que quiero re nuevamente presentar a ustedes. ¿Lo tenemos Chamo? Eh, las, las imágenes. Hablar de que, las imágenes que le mandé a Chamo, eh, hablar de que la República Dominicana, que los dominicanos, que los dominicanos sencillamente salieron de su partido de gobierno, ese es uno, donde hace unas semanas más o menos él refirió que el Partido de la Liberación Dominicana no estaba muerto. Señores, Danilo Medina le está diciendo a la gente, dejen la otra, Danilo Medina le está diciendo a la gente que ellos andaban de parranda, que no estaban sumidos en un nivel de invernación, de que no estaban tranquilos, de que no estaban en un proceso de renovación, de reformación, de transformación, de cambio integral real de esa organización o de su cúspide. Básicamente, sino que andaban deparrando, o sea, según Danilo Medina, ellos estaban gozando, ellos estaban celebrando. Yo me pregunto qué celebraban en un momento donde una parte importante o, o, o funcionarios o gente muy cercana a ese que dice que ellos estaban deparrando, están siendo investigados en la justicia con expedientes muy graves de acusación en ámbitos de corrupción, asociación de malhechores y todo lo demás. Pero, pero por otro lado, nos sorprende que en el día de ayer, ese mismo que dijo que ellos estaban de parranda, que no estaban en un proceso de, de renovación, de... De, de indagar, de introspección, de, de mejorar, de cambiar para bien su organización y por supuesto eh, en beneficios que se supone de los ciudadanos cuando tenemos organizaciones políticas buenas, serias y gente de bien en las mismas, se supone que hay un beneficio eh, directo porque esos son los que nos gobiernan, las organizaciones políticas son los que gobiernan, o sea, no, no es más nadie, cuando estas tienen las condiciones óptimas, eh, y llegan a funciones públicas o llegan al poder, pues se supone que los ciudadanos serán los beneficiados Ese mismo que dijo que ellos estaban de parranda, les dijo ayer al pueblo dominicano Usted amigo televidente, nos dijo a nosotros que salimos de ello, que se salió del partido de la liberación dominicana Porque usted se cansó de estar bien, o sea, es una persona que necesita una evaluación es Una persona que tiene un problema de o coordinación de ideas De lo que quiere decir, del mensaje que quiere llevar Porque alguien que esté, y lo pueden poner muchachos Alguien que esté en su sano juicio Saliendo como salió el partido de la liberación dominicana en nuestro país Con un desgaste, ok, propio de los mismos años en el poder Pero con un desgaste y sobre su espalda Con un nivel de escándalo alarmante con todos los aspectos que tuvieron ellos en, en, en los últimos gobiernos, los últimos años, del mal manejo de los fondos públicos, de la corrupción. Pongan la imagen, muchachos. Ese señor le dice al pueblo que era porque usted estaba muy bien, porque usted se cansó de estar bien, que fue que, es que ellos no están en el poder. Entonces... Partiendo de todo esto, vemos, por un lado, hago una panorámica general de lo que estamos viviendo a nivel de procesos electorales en la República. Hay que hablar así, señora, porque estos candidatos, venimos acá, estos muchachos que están en las calles, ya están en procesos electorales, tanto a lo interno y vendiendo sus imágenes para el 2024. Totalmente desacertado, porque es muy a destiempo. Pero a veces yo escucho y veo a gente de la talla de Domínguez Brito, de un Abel, la misma Margot, asumir posiciones con temas que tú dices, pero bueno, ellos nunca han estado o estuvieron en el poder y acusan sin interés de defender a, a, a, al gobierno actual, porque hay muchos desaciertos que también podemos destacar. O sea, ellos hablan como que ellos nunca han estado en el poder, que no duraron 20 años gobernándonos y que un gobierno que tiene un año y pico, dos años, le tildan o le enrostran todo lo que está pasando en la actualidad en la República Dominicana. O sea, aquí nosotros no teníamos delincuencia, aquí nosotros no teníamos pobreza, aquí nosotros no teníamos carencia en los hospitales, aquí nosotros no teníamos un problema de educación. Nosotros éramos en los gobiernos del PLD, según lo que ellos decían, pero solo basta con ver cuando hubo una de las tormentas, eh, en, la, en, la, en, la, en la temporada al principio, una de las tormentas tropicales que llegó al país, que Margarita le refería y le, y le decía al COVID, a ese general que él que ha estado toda la vida en sus gobiernos, sí. le decía que hubo un mal manejo, o sea, ahora hubo un mal manejo. Cuando él era el general de sus gobiernos, usted siendo vicepresidente y primera dama, que ha sido en todos los últimos años, vicepresidente o primera dama en nuestro país, y, a, y candidata presidencial, Usted le dice que hubo mal manejo, o sea, ¿dónde es que están? O sea, ellos creen que la gente, que el pueblo no tiene cerebro, o que sencillamente la popular frase no tiene memoria, o se le olvida todo lo que pasó, todo lo que había, y todo lo que nosotros teníamos en la República Dominicana en sus gestiones. Y hoy tú los ves hablar con boca llena, pero escuchar a Domínguez Brito hablarte de, de independencia. O sea, Domínguez Brito es del comité político del PLD, era procurador de la República Dominicana y te dice que en, sus que en sus gobiernos fue que se inició la justicia independiente en nuestro país. Un hombre del comité político de una organización que fue procurador te dice o te tiene ese discurso. Entonces, sencillamente hay algo que está pasando. Necesitan un nivel de asesoría importante para que le digan, mira, esto es así, así, así, así. O sea, esos mensajes políticos, de campañas políticas porque son de eso ustedes deben de cambiarlo. recuerden que ustedes duraron 20 años gobernando, que ustedes duraron 20 años gobernando en el país y alguien diga y alguien que me llame, que no sea Lara con todo el amor y el respeto que te tengo Lara que me diga, sí, porque yo ya he hecho esta pregunta y él ya ha llamado no, no es por nada malo pero yo sé lo que va a decir alguien que llame y nos diga un solo aspecto, ahora muchachos, un solo aspecto que el Partido de la Liberación Dominicana resolvió de manera real en nuestro país, de esos que son básicos para una nación y que elevan el nivel o la calidad de vida de sus ciudadanos. Misioneme solo uno, tenemos o nos resolvieron el problema de salud, en los centros hospitalarios de que yo no tengo que pagar 3 mil pesos por un seguro privado o dos mil y pico de que no tengo que poner un muchacho en un centro educativo privado porque siento y así demuestran los estudios a nivel internacional que la educación no es o no ha sido el nivel de calidad aún con esos millones miles y miles de millones de pesos invertidos en la misma el agua da pena ver lo que dicen los funcionarios entrantes de la poca eh, eh, mantenimiento, del poco mantenimiento que se le daba aquí a las, a las tuberías, a todo lo que tiene que ver con el tema de alcantarillado, pero no es en San Francisco de Macorís, es en el país. Yo pregunto, ¿se resolvió el problema del agua en sus gobiernos? ¿El salario de los empleados se llevó a un nivel decente? ¿O crear las políticas para que la empresa de manera eh, pudieran hacerlo sin que se afecte los presupuestos? O sea, sí teme alguno. ¿Teníamos nosotros seguridad? ¿Se resolvió el problema de las viviendas, que la barquita, que Juan Bosch? Esos dos proyectos, pon cuatro proyectos. O sea, cito aspectos fundamentales básicos, porque es que lo escucho hablar tan boca llena, ver Martínez eh, eh, meneando caldero en los campos, en los ríos y en los barrios. Yo nunca lo vi en esas a él, ni como alcalde ni como congresista. Entonces, señores, nosotros debemos de saber quiénes son los que se quieren vender con otras caras. Estamos en el 2021, a ley de tres años, ya ellos andan en sus procesos de campaña. Bien. Siguen sus procesos de campaña de manera ilegal, irresponsable, sin cumplir, porque ahí te dicen cuando el, el órgano que, re, que rige, el órgano rector de la organización de los procesos electorales le dice a ustedes que no pueden ni deben de andar en campaña, y ya ustedes andan en esas, ya ahí te están diciendo que empezaron mal. Porque no saben acatarse a las normas y al cumplimiento de las cosas. Porque el nivel de desesperación de estar solamente en el poder les hace olvidar del comportamiento, de cuidar. ¿Eso que hacemos? Al parecer aún tienen el cerebro omnibulado, o sea, eh, sesgado, de que creen que la gente, que el ciudadano, no recuerda nada de todo lo que nosotros vimos a nivel de corrupción, a nivel de persecución, a nivel de comunicación. Señores, vamos a recordar, en este país hubieron alrededor de cinco o seis periodistas de alto nivel que lo sacaron de los medios. Los sacaron sin más ni menos, porque eran encima, encima y atacando y presentando diferentes denuncias. Por citar algunas cosas, ese que nos está diciendo que ellos salieron del poder, porque usted se cansó de estar bien, tiene a sus hermanos en proceso de investigación, tiene a su seguridad en proceso de investigación. Nosotros necesitamos cambios, cambios reales. Y yo decía, yo no sé si mi compañero está viendo el programa, mi compañero Fran, yo decía, nosotros en principio lo que debemos es de salir del Partido de la Liberación Dominicana para romper con todos esos tentáculos, con toda esa estructura que han formado porque es una estructura difícil de desmontar, que a este gobierno se le ha hecho difícil de desmontar a nivel de empleomanía, porque están las condiciones legales que las cubren, que los protegen, y eso está bien. Ahora, si nosotros salimos porque esta gente vayan mal y estén haciendo cosas malas, y nosotros los dominicanos ciudadanos entendemos que tampoco deben de estar ahí en el 24%, nosotros debemos de cambiar un poquito la visión y decir, no, pero vamos a volver con aquel, porque eh, eh, para un malo conocido, ¿cómo mejor conocer? Vamos a volver con este. No. Nosotros debemos de ir avanzando como sociedad para saber quiénes son los que deben de estar ahí. Salimos de 20 años de poder, de un gobierno que entendimos que fueron malos, muy malos, y el grupo que entendió que era bueno, ok, pero salimos de ello. ¿Duramos cuatro años con el gobierno del llamado cambio y entendemos que no funcionó, que no sirvió, que no llenó nuestras expectativas? Sencillamente vamos a ir buscando nuevas opciones. Porque de eso se trata la democracia, de eso se trata el ejercicio de la política, de que tus gobernantes, de que la gente que tú eliges, logre las condiciones para tener mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, de que tú no pases la vida... No pases tu vida 40, 50, 60 años y tengas que llegar a tu casa con tu, la mano vacía. Con unas AFP que no hemos tenido nosotros, ni esa comisión que está ahí de, de, de las AFP, ni el Congreso, ni los presidentes han podido enfrentarla. Porque tú llegas a tu casa sin salud, en un estado de vejez, sin garantías, o sea, señores, cosas elementales del nivel de vida, de calidad del ser humano Nosotros no la hemos logrado Y vamos también encaminados a no lograrla Aunque es muy poco tiempo y le queda aún Entonces, todas estas cosas de las que estoy hablando Es las que nos deben de abrir los ojos Para nosotros siquiera pensar de que no, vamos a volver con lo, con lo que estaban Que eran, esta vez que un chimejo, eso es lo no que conocemos No tenemos que ir de cambio en cambio hasta que nosotros de alguna forma encontremos gente que entienda, no, pero si lo hago mal me van a sacar también. Yo voy a hacer las cosas correctas en beneficio de los ciudadanos dominicanos. Hasta que en algún momento encontremos quienes realmente gobiernen para el bien de cada uno de nosotros. Que no tengamos nosotros tantas brechas, tanta desigualdad. Cerrar amado diciendo que noticias como esta, que de eso iba a hablar y también. Eh, ya no me da el tiempo que estos legisladores digan que si a ellos se les quitan los beneficios hay que aumentarle el sueldo cuando un senador sumándole, sumándole todos los beneficios y salario gana casi 500 mil pesos y un diputado gana casi 300 mil pesos cuando el sueldo suyo base son entre 12 y 14 mil pesos y cuanto mucho en, en empresas de nivel medio usted gane 20 mil pesos cuando la canasta anda por encima de los 30 mil pesos y eso tengan los pantalones para decir que ya hay que aumentar el sueldo, el salario, si le quitan los beneficios. Así no se hace patria, mi hermano. Y nosotros somos los que lo elegimos, como tú dijiste ahorita. Bien, gracias. gracias.